Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos algunos términos usados en la medición. Los temas que veremos el día de hoy son algunos términos usados en medición y ejemplo del manejo de algunos de estos términos. Usualmente conocemos algunos términos, pero cada persona puede tener diferente interpretación. Lo que se quiere es estandarizar o poner claro y homogéneo cada uno del manejo de estos términos. Empecemos pues. El valor nominal es aquel valor que es el teórico, el ideal o el esperado. Por ejemplo, si voy a comprar una botella de medio litro, el valor nominal o el valor que yo espero que tenga esa botella son 500 mililitros de agua. Si observamos en la imagen, el valor nominal de las botellas es de 500 mililitros. Sin embargo, cada botella está llena a un valor di diferente que se acerca a los 500 mililitros. Este error o esta diferencia se le conoce como incertidumbre. La incertidumbre indica la estimación del posible error o duda en la medición. Entonces, esa incertidumbre está cuando están llenando las botellas y alguien le pregunta exactamente cuánto es el valor. Dice que son de 500 mililitros con una incertidumbre. Este valor... O esta medición se le conoce como valor resultante. Es el valor que le otorga la medida y el cual debe incluir la incertidumbre. Entonces, si vemos en la imagen el valor nominal del agua es de 500 mililitros, la incertidumbre es de más o menos 10 mililitros, por lo tanto, el valor resultante de cualquier botella de agua será de 500 mililitros, más o menos 10 mililitros. Pero si hacemos la medición directamente a una sola botella de, de agua, vamos a encontrar un posible error. Este error se le conoce como error absoluto, que es la diferencia entre el valor de la medida que está haciendo el operario y el valor nominal. Por lo tanto, si medimos una botella de agua y nos da como resultado que el valor medio es de 498 mililitros, el error absoluto será de 498 mililitros menos 500 mililitros igual a 2 mililitros. Junto con el error absoluto aparece el error relativo, el cual es el porcentaje de error con respecto al valor nominal. Si observamos en la pantalla la imagen otra vez de las botellas con un error absoluto de 2 mililitros, el error relativo es el cociente de ese error absoluto. Absoluto en valor absoluto con el valor nominal, por lo tanto, multiplicado por el 100%, nos daría 2 mililitros sobre 500 mililitros igual al 0,4%. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son valor nominal, incertidumbre, valor resultante, error absoluto y error relativo. Y hasta aquí nuestro video concerniente a términos de errores y metrología. Con este capítulo, con este video, cerramos el capítulo de metrología. Queden atentos a ver siguientes capítulos de manejo de equipo electrónico. Muchas gracias.